La Carita tiene un proyecto de mejoramiento integral del barrio, liderado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en coordinación con la Municipalidad de Asunción. Este proyecto busca consolidar uno de los barrios más antiguos de Asunción, integrarlo a la ciudad con todo su potencial. Realizará acciones para recuperar espacios públicos y franjas de dominio, reubicar a familias en riesgo, mejorar la gestión ambiental la infraestructura de servicios públicos y la economía de barrio. En la zona alta de Chacarita viven aproximadamente mil familias. Para garantizar la sostenibilidad de las mejoras en el barrio, el proyecto promueve la participación de sus pobladores. La organización civil Hábitat para la Humanidad Paraguay, en convenio con BID Lab, colabora con el componente social del proyecto desde el 2016. Este componente ya ha avanzado. Apoyando la conformación de la mesa de referentes comunitarios, aportando un diagnóstico técnico, social y ambiental de la zona, desarrollando la cartografía social y socializando con la comunidad el plan urbanístico para el barrio. Por primera vez, Chacarita cuenta con un estudio planialtimétrico detallado y un relevamiento sobre la tenencia de suelo. Además, en convenio con otras organizaciones, el componente social lleva adelante un plan de fortalecimiento económico, capacitando a emprendedores y mejorando las oportunidades de empleabilidad. Chacarita se transforma. Venía a conocer.